Yo. Policarpa mi barrio y que lo sepa todo el mundo entero Aquí nos robamos, oseamos para traer dinero Algunas malas lenguas dicen que esto es un reguero Pero todo es mentira, parchamos hasta somos buenos Hay mucha gente y dice que por aquí somos malos También quiero aprovechar y mandar un saludo a todos los barrios. Un saludo a los de aquí que ya no están. Un saludo para ti, abuela. Un saludo para ti, papá. este Policarpa, donde Y también llorar, por eso ya las cosas pasan y nos da igual, yo soy el number one, y eso lo saben ya, por eso la gente tiene claro que voy a triunfar. Space star, is blessed, by God, are you ready for what's coming up, Saturnian flow, my neighborhood. Sentimental music, ok? Dímelo de Luz. dímelo JP. Es más duro ahora mismo.